Bear with me, The Lost Robots, en esta oportunidad tendremos la ocasión de vivir el caso de los robots desaparecidos, mencionado en el primer juego. Aquí Ted contará con la ayuda de Flint, el hermano de Ámbar. Cual sueño empezado, la acción se reanuda en la cabina de proyección del famoso cine de Ciudad Papel. Flint despierta a Ted, quien se encontraba fuera de combate. Están encerrados y el primer objetivo es salir del cuarto. Observar cada detalle de los escenarios no solo es algo clave cuando se juega una aventura gráfica, sino extremadamente divertido a la hora de encontrar referencias culturales, en este caso cinéfilas, que van desde películas clásicas de los años 40 50 hasta Pulp Fiction y El Padrino. Zanjado el asunto del encierro, Ted pone al tanto del caso a Flint y este le esquiva el motivo por el cual es, está en lugar de su hermana. Ted está molesto, como es de costumbre y decide reportarse a su empleadora de turno para luego ir por pistas al periódico, lugar de trabajo de uno de los robots desaparecidos. Allí, Bocazas le tirará el dato sobre la aparición del cuerpo del robot en el río. A partir de ahora, toda la investigación comenzará a hacerse más sólida y a girar en torno a las piezas encontradas y el intento por revivir al testigo. El reloj seguirá corriendo y, asentando nuestra base de operaciones en un taller mecánico, obtendremos toda la ayuda que necesitamos para resolver este misterio. A mitad de la historia, nuestros héroes harán un parate para conversar, ya que, en palabras de Ted, están con la mente en otra cosa, y así no pueden enfocarse del todo en el caso. Charla va, llanto viene, flynn se confesará con Ted acerca de la ausencia de su hermana. Mientras tanto, también nos vamos a enterar un poco sobre los problemas de pareja del oso. Sobre esto último, con cada quien que nos topemos se lo traerá a cuento. Con una entrada ilegal, conseguirán pruebas para meter al criminal detrás de los barrotes. Pero Ted no está satisfecho. Aún hay alguien más en este lío. Tras preparar unos cócteles y apretar a los pichis maleantes, consiguen llegar a un arreglo para que entreguen a la mente maestra. El juego nos da todas las pistas para que la gran revelación solo sea sorpresa para Flint. Con el asunto concluido, ahora Ted puede ocuparse de sus asuntos personales y Frink regresará a su casa, esperando reencontrarse con su hermana. La escena final nos marcará el hecho que desencadenará el trauma de Ámbar en la primera entrega. Bear With Me de los Robots no es la gran obra de arte que muestra ser su antecesora, pero a pesar de su flaqueza y corta duración, logra entretener, aunque el humor en esta ocasión es un poco más flojo. Es digno destacar que una vez más, sus desarrolladores se tomaron el trabajo de subtitularlo en varios idiomas. Los puzzles son de manual, pero se las apañan para mantenernos atentos, especialmente el de la fábrica y el rompecabezas propiamente dicho. Amplía el lore de Ciudad Papel y los guiños de cultura general son siempre bienvenidos y aplicados. La ambientación film noir que continúa su primera entrega es impecable. El score, compuesto para este juego, es una pieza que encastra perfectamente. Se hará una mención especial a un personaje de la primera entrega que aparece fuera del cuadro. Los personajes presentados se cargan al hombro de la historia, con excepción de Flynn, que es mucho menos carismático y entrañable que su hermana, aunque tiene sus momentos. Bueno, esto fue la reseña de Bear With Me de los robots. Hasta un próximo encuentro. Buenas horas.